¿Nos afectan las estrellas? No, las estrellas no nos afectan para nada, así de claro. La astrología no dice que nos afectan las estrellas. En realidad, la astrología, toda en general, ¿vale? está hablando del de efecto posible, efecto al menos, de las posiciones de los planetas respecto a la Tierra. Básicamente es eso. Sí que hablan de las posiciones en tal signo, en tal, en tal otro, y eso aparentemente al menos son estrellas, pero en realidad están hablando de la posición relativa entre los planetas y Respecto a la Tierra, simplemente es eso. Las estrellas están demasiado alejadas y aparte, si os fijáis, con que salgáis un poco a, a ver el cielo nocturno en un lugar un poco oscuro, veréis, podéis podríais contar casi hasta 6.000 estrellas. Y eso es con los ojos. Insisto, en una noche clara y en un lugar donde no haya luz, vale, ¿eh? en la noche en medio de Barcelona o en una ciudad, si veis 5 o 6 será suficiente. Pero, bien, a simple vista se pueden llegar a ver hasta unas 6.000 estrellas, a la que coges unos prismáticos. ¿vale? Bien, puedes llegar a contar, podrías llegar a contar cientos de miles, cientos de miles. Y si coges un telescopio ya son miles de millones. Es, eh, nuestra galaxia se sabe, estamos hablando solo de nuestra galaxia, que contiene al menos unos 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones. Si todas nos hicieran efecto, lo tendríamos claro. Sería imposible, es un caos total. Las estrellas no nos hacen un efecto. Formamos parte de la galaxia y por lo tanto hay una gran masa y se nos una, hace un efecto al Sol, hace girarlo, lo que quieras, a ese nivel sí, pero a nivel personal, a nivel nuestro, no hace un efecto, ninguno, ¿de acuerdo? Son los planetas girando alrededor del Sol, pero además todo lo centramos respecto a nuestra posición en la Tierra. Si hay una astrología, una sola que yo conozca, astrología, que es la astrología hindú, donde usan ciertas posiciones de las estrellas, algunas solo, las más brillantes, no sé cuántas hay, pero no, no muchas realmente, no sé si 40, 50 por ahí, que son las que usan ellos, para decir cosas. Pero, a ver, no tengo suficiente experiencia con esa astrología, la probé hace muchos años. No me convenció, no la uso, entonces dejé de usarla, evidentemente, pero no voy a decir sí o no. Uh, sí puede que hagan algún tipo de efecto, pero no será por las estrellas. En otra gota de sobreviviría, más adelante, tengo que hablaros de la diferencia entre constelaciones y signos. Entonces es posible que podáis entender por qué algunas estrellas, aparentemente, nos pueden hacer algún efecto. Pero así, de entrada, ya os digo, dejad de estar las estrellas no nos afectan, solo los planetas.